Para borrar una muestra de color hay que tener muchísimo cuidado. Vamos a abrir el panel de muestras, vamos a presionar la tecla I en el teclado que es el cuenta gotas y vamos a dar un clic aquí para elegir este color verde. Se nos va a poner acá arriba en la parte superior. Esta opción es nueva desde la versión 15 más o menos. En el panel de muestras, más opciones, vamos a crear una nueva tinta que podemos dejarle como muestra a este color. Aquí nos será una previsualización, yo le voy a poner aquí verde patito. Clic en OK. Se nos ha puesto aquí. Si ya no nos gusta ese color, simplemente lo seleccionas y lo arrastras hasta el techo de la basura. En versiones anteriores a Photoshop, si no te funciona este tajo teclado, dale al clic sobre la muestra para borrarlo. Y ahora haremos lo mismo con un pincel. Vamos a activar los pinceles que están en la parte derecha. Si no lo encuentras, te vas a Ventana y vamos a poner aquí Pinceles. Presiona la tecla B en el teclado para activar este panel o este pincel. En la parte superior vamos a crear un nuevo pincel y le voy a poner, por ejemplo, Pincel Chao. Vamos a dar clic en OK. Lo tienes aquí presente. En la opción donde dice Configuración de pinceles, lo puedes hacer un poquitito más grande o cambiarle la configuración. En Pinceles lo tienes aquí. Si ves que se te activa el tachito de la basura, con un clic y muchísimas gracias dando clic en OK. Hasta aquí vamos bien con este curso. Te invito a suscribirte a mi canal y te espero en la siguiente lección.